Un ser humano, cuando está en el vientre de su madre, es un anfibio. Está ahí dentro, en el agua, flotando, dentro de lo que es su hábitat. Y se tira a sus nueve meses alimentándose de su madre. No tiene que hacer nada, simplemente existir. Y de golpe ¡pum! ¡shock! ¿No? El grito primal ahí. ¡Ah! Salís y dejas de ser un anfibio y entras en esta realidad que es la que vivimos. Si cambiamos un poco la forma de pensar, podemos decir la Tierra es nuestra madre, nosotros estamos en su vientre, nos está alimentando. Y tal vez la muerte simplemente es una transformación, como el ser el bebé que pasa a ser un anfibio a ser un, un ser humano. de Quiero decir, pasa de estar con agua que entra en, en todas sus. ¿no? en su nariz, por todos lados, al aire. ¿no? Y, y lo que quiero decir es que nuestra concepción de la muerte, que tanto nos aterroriza, simplemente es una transformación, es un cambio de forma. Es dejar el cuerpo físico y, y ir a otro, a otro lugar. Pero claro, eh, no es fácil de, de manejar esto, porque, porque hay un, un terror adquirido natural a la muerte. Poca gente dice, no le tengo miedo a la muerte. Y normalmente los que no le tienen miedo a la muerte son estos locos suicidas, o es lo que nos muestra la televisión. Pero la muerte es lo que le da sentido a la vida. Y eso es lo que me da un poco de, bueno, pena. A veces cuando se olvida un poco el, el sentido de la vida ¿no? y, y se, deja, se deja pasar y pasar y pasar en, en cosas muy banales que se repiten y se repiten y se repiten y que llevan a fobias y a, y a problemas que realmente no existen. Son conflictos que, que son, no existen, o sea, que se podrían disolver así. Es como, como el ejemplo de ¿no? esto que estábamos hablando de la disolución. Había un ejemplo, una analogía que, que se me había hecho muy clara. El otro día estaba pintando y, claro, tenía todas las manos con pintura, ¿no? Y me tuve que comprar un disolvente para, para quitármela Y, claro, cuando uno puede disolver... Imagínate que el nombre, el nombre de la personalidad fuera como una pintura. Y que el disolvente es cuando tienes un grado de conciencia tal que, que te lo puedes quitar. Y de golpe esa pintura no está. Pero no es que la pintura desapareció. La pintura está, tú la... O sea, la tienes aquí, es, es tu nombre o tu lenguaje con el que te mueves en la sociedad. Pero una vez que pasas el disolvente, eh, te, has, te has liberado de tanta carga, o sea, realmente te has desapegado, te has desapegado de tu, de tu nombre. Y es algo importante, porque es que te da igual. El disolverse es no reaccionar ante, ante los ataques ajenos, por ejemplo, de manera instintiva. La flexibilidad del ego es fundamental, ¿por qué?, para poder decir estoy y no estoy a la vez, o sea, soy y no soy. Es como decir, existo, luego pienso, existo, aquí ahora existo, todos existimos, somos. Luego pienso, digo, ah sí, soy Rómulo, eh, nací en el territorio de Argentina, eh, hablo español, eh, lo que sea Pero todo esto son apegos Estás apegado a un nombre Estás apegado a una nacionalidad de un país Estás apegado a un idioma Y estás apegado a un montón de de Condicionamientos sociales adquiridos Punto No digo que sean buenos, no digo que sean malos Lo que digo es que si uno los puede dejar de lado por un momento No hay límites Y es espectacular Es un momentazo es Es lo máximo y es algo que quiero que todos lo puedan vivir, por segundos, minutos, días, eh, lo que sea. Pero ese nivel de conciencia es estar, por lo menos, a partir del corazón para arriba. Porque en la sociedad que vivimos estamos del corazón para abajo. Bueno, para redondear todo este pensamiento de la disolución del ego, igual conservando la identidad dentro de la masa colectiva en la que estamos, lo que quiero decir es que realmente estamos unidos, todos estamos unidos, no tenemos fronteras.